ya más que lo merecido les mostramos este diagrama, el BAM, y argumentamos que la única parte de, de, de geografía que es relevante a ajustar un modelo de nicho es esta zona M, que es el que ha sido accesible a la especie de, de interés a través de su historia relevante. Y en efecto lo que estamos haciendo es comparar el uso de ambientes en esta área ocupada contra el uso de ambientes fuera de lo ocupado pero dentro de M. Y estamos argumentando que un punto aquí o aquí podría bien fácilmente ser no ocupado por razones que no tienen que ver con la adecuación de sus ambientes. Simplemente no está habitada porque está fuera del alcance de dispersión de la especie. Acuérdense de mi ejemplo de los colibrís. Bueno, un ajuste pequeño a eso es que también tenemos que tomar en cuenta el área que se ha muestreado. Es decir, M es el área, en términos muy prácticos, es el área de donde podría venir una presencia posiblemente si los ambientes están bien. Bueno, si tenemos uh, un M, como lo he trazado aquí en rojo, pero una parte no se ha muestreado, tal vez tienen datos nomás de Colombia y no de Venezuela, pues esa parte de... De, de Venezuela no puede producir una presencia en este caso no por falta de dispersión de la especie sino por, por falta de muestreo y representación entre tus datos. Entonces, bueno, eso es una idea en teoría de del área que debemos de usar para calibrar nuestros modelos. Es decir, esta área que sobrelapa entre M y el área muestreada. Y pues les refería a este artículo Barbe y colegas en Ecological Modeling en el 2011. Y en este artículo pues ya les mostré como demostramos el efecto de, del área de calibración y argumentamos que esa área debe de ser M. Pero pues no, no les mostré la última parte que es una caricatura de cómo podríamos estimar esta, esta área M. Ahora, mi colega Jorge Soberón, a él le encanta imaginar algún, algún sensor que detecta todos los individuos de la especie tal vez es un satélite que de detecta el ADN de la especie y los detecta a través de toda la historia relevante tal vez desde hace un millón de años y su detector podría registrar a dónde se han ido todos los individuos de la especie y podría hacer un mapa que registra a todas las zonas a donde se han dispersado miembros de la especie y si sí o no han colonizado Bueno, no tenemos ese sensor pero podemos simular la idea Imaginen una trayectoria de cambio de clima del último interglacial pasando la última glaciación al presente. Es decir, es un ciclo de un mundo caliente, frío, caliente. Y vamos a mapear la distribución de una especie que imaginamos a través de ese, esa transición. Los puntos son la distribución. Esto es inventado. El alcance por la dispersión se muestra en los rombos y lo favorable se muestra en los, los cuadros negros. Si nuestra especie empieza en estos cuatro píxeles y su alcance es todos estos, son 10, pues logra colonizar no más estos cuatro que son alcanzable y, uh, y apropiados pero en otro punto en el tiempo lo alcanzable y adecuado es bastante más extenso y noten que algunos píxeles como este casi en medio este aquí es favorable en el primer tiempo y no en el segundo. Pero vamos marcando todos los sitios donde nuestra especie ha llegado. ¿Okay? Y vean que lo alcanzable ya está bastante amplio. Aunque está mucho más allá que las zonas donde está nuestra especie en un momento. Entonces, esto es un ejemplo de un mapa de 12 por 12 píxeles. Estamos en el proceso de ampliar y extender este marco, esta, esta idea, para estimar a M de manera bastante cuantitativamente. No, no estamos ahí todavía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, no podemos pues detectar a nuestra especie en todos estos, uh, a través de todos estos cambios, entonces lo que hacemos es hacer supuestos respecto a a dónde pudiera haber llegado nuestra especie. Si esa especie que tiene larga residencia en un paisaje, entonces sería algo así durante el Pleistoceno y reciente. Si es una especie invasora, tal vez es simplemente desde que llegó a, a este continente. Bueno, vamos a jugar con algunas especies. Entonces, pues voy a pasar a, a QGIS para pues, darles unos ejemplos trabajados. Primero voy a empezar con especies endémicas y van a ser fáciles los ejemplos usé Sudamérica, pues porque ustedes están en Sudamérica. Pero vamos a ver esta especie, Drimophila elmairi, el que es un, un formicarido. Y lo que pueden ver es que se restringe estrechamente a las partes, pues no, no bajas, de la Sierra de Santa Marta. Hay otras especies de Drimophila, en otras zonas más hacia el este, sur y suroeste. Entonces realmente no imaginamos que esta especie tuvo acceso mucho más allá. Y en particular no hay poblaciones aquí. Entonces en pensar en barreras, simplemente imaginamos que, que estas zonas de tierra baja, caliente y relativamente seco, pues han sido barreras eficaces. Entonces fácilmente podríamos trazar un M que nomás pasa así en la Tierra Baja, que separa la Sierra de Santa Marta del resto de, de la cadena andina. ¿Qué tan abajo, qué tan lejos de la Sierra de Santa Marta? Eso es un supuesto explícito pero eso sería una idea para esa especie. Otra especie similar, vamos aquí a, al noreste de, de Sudamérica, a la isla Trinidad. Eso es Venezuela. Ahí está el rimofila, pero aquí en Trinidad tenemos una especie de Momotus, Momotus bajamensis, quién sabe qué estaba tomando el que describió la, la especie e imaginó que la especie era de las Bahamas, pues se conoce nomás de, de Trinidad. Trinidad es isla continental, es decir, fue conectada al continente de Sudamérica hace no más 20 mil años y obviamente en el continente hay pues otras especies de momotus entonces fácilmente imaginamos que esta especie tiene una historia reciente de, de su existencia y realmente no debemos de imaginar que haya tenido acceso a zonas en el continente y obviamente ni tampoco en las otras islas porque no está ahí y no tenemos ninguna evidencia de que está ahí. Entonces un M para esta especie se trazaría simplemente como la isla de Trinidad. Entonces eso es otro ejemplo fácil. Podemos imaginar las barreras con pues mucha facilidad. Vamos a regresar a Colombia y vamos a ver este, esta urraca cianólica turcosa. Es andina, se encuentra solo en, la, en las zonas altas de los Andes y pues tiene su distribución limitada. Para que tengan punto de referencia voy a poner los países. Uh, y pueden ver que esto es una especie que pues parece no querer pisar a, al país de Colombia. A lo la, a la mejor si está en estas zonas pues muy próximas al, a la frontera. Entonces, ¿cómo trataríamos el M de una especie así? Pues otra vez, como la especie de Santa Marta, otra vez vamos a trazar algo que baja a tierra baja. Y eso es un supuesto, vamos a suponer que haya explorado por dispersión 500 metros más abajo o, o 30 kilómetros horizontales. Y eso sería hacia el oeste y hacia el este. Más difícil es esto de por dónde termina hacia el norte y hacia el sur. Hacia el sur está más o menos fácil. Aquí viene el valle del río Marañón y pueden ver que es una interrupción en la cadena andina y no se encuentra la especie más al sur, entonces yo cortaría así, muy simple. Es decir, para especies andinas o montanas, una cosa frecuente es que vas a, vas a cortar por... Uh, donde sea uh, donde hayan valles profundos y secos que tal vez son una barrera consistente aquí hacia el norte es menos claro yo creo que lo más coherente es cortar aquí pero sería interesante ver si hay registros y hay, si deben de haber registros en esa zona del sur de Colombia. Total, son supuestos y simplemente deben de ser explícitos. Un último ejemplo son los trumpeters, los, los de género Sofía. Y aquí muestro tres especies y se ve un poco, un poco raro hasta que pensemos en la distribución de los ríos. Porque en el Amazonas, pues mucho de la ecología de distribuciones se rige por, por distribuciones de los ríos. Y fácilmente vemos, ah, que una especie está al norte del río Amazonas, perdón, y que otra especie está al sur del Amazonas, bueno otras dos especies al sur del Amazonas y parece que se dividen por el río Madera. Total, podemos hacer el supuesto explícito de que las barreras que estructuran la distribución de cada especie de Sofía que las barreras son los ríos. Y eso se respalda con muchísima información en la literatura y nos da un respaldo a, a estas hipótesis. Bueno, entonces pueden ver que estoy simplemente levantando hipótesis razonables respecto a barreras biogeográficas. Ahora, eso delimita, por ejemplo, esta especie lo delimita por este, estos lados, pero ¿qué hacemos aquí? Pues realmente no hay barreras claras, igual uh, para el Amazonas de Colombia o para Perú. En Colombia y Perú pudiera ser por elevación, pero para acá hacia el sur, en, en, el, en el este de Brasil tal vez lo más razonable es simplemente imponer un una cosa de distancias o que se basa en distancias de los últimos bosques amazónicos o se podría usar las ecorregiones pero en todos los casos queremos evitar que lo LM coincida con lo ocupado entonces si es una especie de tal ecorregión debemos de ir más allá que esa ecorregión si es de un hábitat como un bosque amazónico, pues debemos de ir más allá que los límites de, de esa ecorregión. En fin, el, la idea es simplemente de levantar una hipótesis, una hipótesis razonable, explícito, que abarca las barreras que estructuran la distribución de la especie y también alguna consideración de su dispersión. Tal vez me preguntan si estoy feliz con, con estos, estas ideas, estos métodos. Mi respuesta es que no. No estoy feliz con algo no cuantitativo, algo subjetivo. Pero les recuerdo que antes de esto, lo que se hacía era de no decir el supuesto. El supuesto era que la especie tiene acceso a todo Brasil o todo Colombia o todo este rectángulo, pero eran supuestos ocultos y no tenían ninguna base explícita que se podía replicar. Era un, un supuesto que ni el modelador imaginaba. Entonces es mucho mejor por lo menos decir algo de manera explícita y a ver si relativamente pronto salen métodos explícitos para levantar pues uh, simulaciones distribucionales para más o menos replicar ese sensor que detecta a todos los individuos a través del tiempo. Total, esas son ideas respecto a, a cómo delimitar un M y espero que les sean útiles.